¿Cómo deberíamos escoger a un asesor financiero? Pues es lo que vamos a ver, así que acompáñenme. <música> Negocios en digital 1034. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y bueno, hoy estamos eh, jueves 8 de septiembre del 2022. Ya saben que los jueves y martes traemos invitados. Y bueno, hoy vamos a hablar porque es una preocupación. Muchos empresarios, pues eh, una vez que han eh, generado eh, a lo largo de sus empresas, saben cómo generar dinero, tienen excedentes. Y pues ahora una de las... Eh, digamos, inquietudes que tienen es cómo guardan ese patrimonio, cómo guardan ese eh, pues sí, ese patrimonio, ese capital cómo pueden eh, hacer que se produzca una buena inversión y pues que sea rentable a lo largo del tiempo. No es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, pero ya saben siempre hacerles la cordial invitación. Y es que hicimos recién grabamos una masterclass en la cual te cuento cuál es el sistema de generación de oportunidades de negocio, el cual yo pues enseño a los profesionales y clientes que trabajan conmigo. Así que les voy a dejar en las notas del programa, porque si lo que tú necesitas es eh, captar potenciales clientes de manera constante, pues ahí te enseño cómo hacerlo. Así que echarle un vistazo, no dura más de 25 minutos y eh, me encantará saber incluso qué les pareció. Bueno, vamos a entrar en materia y quiero darles la cordial bienvenida, quiero darle la cordial bienvenida a Ricardo Mendieta. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué te pasas por segunda Hola, vez? Hola, de... Katia. Sí, muchas gracias por la segunda invitación. Me alegra muchísimo volver a saludarte y estar en tu excelente podcast y en los videos de YouTube. Me encanta. Qué bueno, me alegro un montón. De hecho, es importante y gracias a ti por aportar, ¿no? Como había hecho la pequeña introducción eh, de que hay muchos profesionales, muchos empresarios, muchos dueños de empresa, pues que de una u otra manera, y no solo los dueños, ¿no? Sino también personas que han trabajado durante largo tiempo en su vida y que pues tienen un excedente ahí de, de capital que buscan cómo eh, generar eh, ingresos, ¿no? Cómo hacer que ese dinero trabaje, como bien dicen, para ellos y pues que no pierdan incluso contra la inflación, que fue uno de los, y de paso les voy a dejar el enlace en las notas del programa, el, la entrevista que es la primera que le hicimos a este Ricardo, ¿no? Entonces, eh, sabiendo este contexto, ¿no es cierto, mi querido Ricardo? Eh, vamos a hablar ahora sí. cómo un profesional que de pronto no conoce tanto de las finanzas y de los diferentes tipos de inversión que puede haber. Eh, y ahí nos irás comentando de pronto eh, cuáles serían los diferentes tipos, qué debería tomar en cuenta primero esta persona eh, en, en base incluso a la versión del riesgo y todo lo demás, para luego ver cuál sería el perfil ideal, porque vemos que hay muchos asesores financieros en el mercado, con cuál me voy... ¿Qué tengo que identificar para, pues, validar que me vaya por una persona que realmente me genere, obviamente, la confianza y sepa de eh, lo que, de la parte financiera para que me pueda asesorar? Así que, bueno, coméntanos, ¿qué tipo de inversiones en forma general eh, se puede, eh, un empresario puede eh, utilizar? Claro. Bueno, lo primero que vamos a definir aquí, Katia, es ¿qué es un inversor o quién es, quién es un agente inversor? Un claro. agente inversor pues, es una persona o una institución que renuncia, digamos, que al, a, a consumir cosas eh, de, y hacerlas parte de su riqueza en el momento actual con el ánimo de que De obtener a futuro una mayor rentabilidad, ¿correcto? De otra forma, ¿qué podemos decir? Que es una, un inversor sacrifica eh, un mayor bienestar en su forma de consumo, es decir, sus compras, y se convierte en... En, en, en las convierte en inversiones, en la actualidad pues con la esperanza de que en el futuro pueda obtener una rentabilidad, ¿correcto? Claro, eh, el objetivo es conseguir de... esa rentabilidad, ¿no es cierto? El objetivo es... Eh, muy bien. Ok. Entonces, eh, acto seguido pues que vamos a, a mirar, ¿cuáles son los tipos de inversores? Porque eso es muy importante, ¿ok? El carácter de, de los inversores pues es muy variado, y muy cambiante en el tiempo, Katia, un inversor puede ser particular, con pequeños ahorros, o una gran institución financiera, un gobierno, o es más, hasta una empresa. Entonces, ¿y esto qué es lo que hacen estos tipos de inversores? Apuestan a un futuro que algún bien o activo genere una rentabilidad buena y le genere un bienestar. Perfecto. Entonces, ahí podemos distinguir entre esos inversores, según donde, de dónde procede el dinero, hay inversores públicos y sabemos que si es una administración pública, pues la hace, hace las inversiones y hace cada inversión como un objetivo social, ¿correcto? Eso es lo, lo, lo primero. El inversor privado, como tú y como yo y como todos los profesionales, pues nos motiva puramente una rentabilidad monetaria, ¿ok? Para poder llegar a, a obtener unos, unos recursos. Y por otra parte, también se puede dividir el perfil del inversor en función de, de diversas cualidades, así como el tiempo y su magnitud. Entonces, si lo hacemos por el tiempo, entonces son operaciones estables, también conocidas como a largo plazo, ¿correcto? Y que se centran en inversiones duraderas con el ánimo de, de revalorizar el, el precio y captar dividendos en caso de la bolsa y caracterizado por tener un perfil, digámoslo así, que más conservador. El largo plazo tiene ese perfil que es más conservador, tú te demoras un poquito más, la cosa es como más, más tranquila. Hay otro mercado que es el especulativo, y es el donde se invierten en entornos donde la volatilidad es muy grande. Dentro de esto de, viene... la, de, la, de la volatilidad, este Ricardo, están las divisas. Es correcto, el forex. También todo está lo que tiene que el ver tema con el mercado de forex. Ok, también está el tema de las economías, este, del blockchain, ¿no es cierto? Esas que ya incluso sí. en muchos países no han sido ni reguladas. Uh, sí. Y hay muchísima... Eh, incertidumbre, mucha duda para las personas que no estamos pues metidos en el ámbito financiero de que si esto es legal o no es legal. Ha habido el tema de, pues, de que las bitcoins, que hay algunos, eh, bueno, y una serie de terminología incluso que es eh, completamente nueva. ¿Tú qué dirías al respecto también para aquellas personas que están pensando de será que me voy y estos ahorritos que tengo los mando a los bitcoins o no? Claro que sí. Bueno, eh, en estos mercados es especulativos lo que hay que decir es que como es tan grande la volatilidad, pueden generarnos grandes rentabilidades en un momento dado y también grandes pérdidas. En muy poco tiempo nosotros podemos también perder. ¿Qué puedo opinar yo acerca del tema de blockchain? Pues que las monedas van a ser en el futuro, van a ser las monedas del futuro, van a ser las monedas que manden, digamos, la economía. Eh, por ahora, como lo decías tú bien, Katy, ah, no, no han sido reguladas. Más esto no implica que haya un mercado y un negocio de esas divisas, ¿correcto? Porque esas divisas digitales como el Ethereum, como el, el Bitcoin, el Litecoin y una cantidad de tokens que están saliendo en este momento, pues hace que, que realmente exista un movimiento bastante fuerte y se ya haya dejado de lado algunas inversiones en, en dólares, otras inversiones en, en euros. Para darle paso a este tipo de, de cuestiones. Aquí lo interesante es que según esto, la volatilidad es tan grande que si tú no sabes manejar bien el tema o tu asesor no lo sabe manejar, es muy posible que, que llegues a tener o unas grandes pérdidas y en ese tipo de, de mercados hay que, hay que tener mucho cuidado. Ahora, digamos dentro de si este contexto, training, mi querido Ricardo, yo a mí me gustaría preguntarte, claro, tú has dicho, dentro del tipo de inversor son los inversores, pues, digamos, más conservadores y aquellos, pues, que buscan este, de pronto más, eh, más rentabilidad a costa de tener más riesgo. Eh, en bueno, estas dos de... grandes premisas, eh, entiendo que un asesor debe o no necesariamente manejar los dos tipos de de transacciones o hay solo asesores especializados en digamos bitcoin por ejemplo o asesores especializados solo en eh, este el tema de eh, acciones o cosas que van a largo plazo ¿no es cierto? Eh, sí. ¿cómo deberíamos identificar por ejemplo? tú ya nos dices no bueno ese es el tipo de eh, de inversores de ahí tengo sí. que ir, este, eh, ¿qué es lo normal? ¿Debo tener variado y buscar un asesor que tenga, Correcto. que sepa de todo? O, pues, ¿debo tener varios asesores, uno especialista en cada área? Claro que sí. La respuesta es que la integralidad en un asesor, pues, es la, la premisa fundamental, digamos, de la perfección en cuanto al área financiera, ¿correcto? Pero hay personas muy especializadas en el tema de, de Forex, que es el intercambio de divisas, Uh -huh. Hay otras personas que son especializadas en el tema de bonos corporativos y compras. Hay otras personas que también lo hacen a través de las criptomonedas, que era lo que estábamos hablando. Claro. Y digamos que la gran panacea sería manejar todo tipo de mercados. Es muy bueno eh, porque eh, el asesor te está dando y te está brindando un gran portafolio en donde tú puedes, como particular, ingresar, y hacer, y hacer, digamos, que tus transacciones de una manera un poco más segura, ¿correcto? Eh, vuelvo y te digo, en los inversores particulares son pequeños ahorradores que deciden poner sus dineros en productos de rentabilidad, por lo general media y baja, ¿sí? Y con muy poco riesgo, ellos por lo general se van es por renta fija. Hay inversores institucionales, que son los que llaman los tiburones, que has oído hablar de ese, o las grandes ballenas, que, que compran y venden los Bitcoin y hacen un montón de cosas y eh, mueven las criptomonedas y hacen que se deslicen. Estas son grandes corporaciones o a veces intermediarios que deciden mover sus recursos con el ánimo de, de obtener una rentabilidad mayor. La especialidad de estas ballenas es comprar muy barato y vender muy caro, ¿correcto? Entonces, digamos que el inversor particular debe curarse mucho en salud, estar muy tranquilo, Comenzar con una rentabilidad, digámoslo así, que media, una rentabilidad que sea baja, que esté el tranquilo, que no le signifique un riesgo, porque pues ya los grandes saben cómo juegan ese tipo de, de, de cuestiones. Entonces, ahora sí creo que vamos a entrar en más. Primero, eh, ver, asesor, Mira, ¿no? yo antes de hacerte esta pregunta, me surge la siguiente inquietud, ¿no? Eh, si bien es cierto, el mercado financiero tiene muchísimas aristas como todos, ¿no es cierto? Igual dentro del área de marketing digital hay tantas aristas que es importante pronto asesorarse de algún asesor eh, o de algún consultor que le dé una guía, si sí, por dónde arrancar, pero ya cuando se necesite profundizar en el tema, irse con asesores de pronto más especializados. Se puede confiar, eh, o cierto también puede ser que a, eh, la persona que está buscando ese asesor genere dudas al momento de buscar un asesor que sabe que está buscando. Eh, pues venderle su portafolio de, de inversión y que no necesariamente puede estar alineado a las necesidades del cliente. A tu criterio, dentro de este contexto, sería mejor entonces buscar un asesor completamente independiente, o eso no existe, que no dependa de ningún portafolio, sino que más bien te dé, sea la contraparte tuya contra otra persona que te está brindando un portafolio de inversión. Sí, esto yo lo valoraría de la siguiente manera. Tú vas al médico y quieres que te curen, ¿correcto? Claro. Tú no vas buscando un asesor para que te haga perder en ese, en ese gran mercado financiero. Tú haces a, a que él te haga ganar. Pues, la premisa fundamental de los asesores financieros es que tú entres en, en ese orden de ideas y en que te cuide tu dinero de tal forma que tú no pierdas, ¿correcto? Una de las premisas fundamentales de uno de los inversores más grandes del planeta es de Warren Buffett. Él decía, tienes eh, cuando inviertas, no pierdas tu dinero. Y la segunda regla que él decía es que aplica bien la primera regla, o sea, nunca pierdas dinero cuando inviertes. Claro. ¿Ok? Entonces mm. eso es esa es la premisa fundamental. Hablando de Warren Buffett, él siempre habla, y él va más bien antes de las economías muy volátiles y de, la, de las divisas y todo, entiendo que él no le gusta mucho eso, sino piensa más a largo plazo. Cuando tú hablas de bonos, ¿esto es lo mismo los bonos que eh, las acciones en empresa. No, son totalmente diferentes. Los bonos pues están respaldados por los activos de la empresa. Las acciones, obviamente, pues son las que se cotizan en las bolsas de valores, mm. en donde tú puedes, eh, digamos que tener acceso a ellas. Aquí lo interesante de este ejercicio es que cuando tú hables con tu asesor, lo primero que tienes que decir es, oye, mi nivel de deudas es tanto, mi nivel también de ahorros es tanto, y mm. él inmediatamente comienza a organizarte, digamos que tu portafolio. Lo interesante aquí es que si por ejemplo tú necesitas cubrir la universidad de tus hijos y tus hijos están pequeños o el sistema pensional tuyo, llegar a una pensión voluntaria, digamos como un plan B, en llegar a, a una pensión voluntaria, un plan de largo plazo es lo mejor que le puede pasar a una persona porque los ahorros son mínimos y va obteniendo a través del tiempo unos intereses y, y por ende pues tendría una rentabilidad a largo plazo muy buena en donde tú ya teniendo esos recursos, ya cambias ese capital, ese pequeño capital que tú eh, hiciste a largo plazo y ya tienes una edad de pronto avanzada o tu universidad del niño vale un poquito más. Entonces tú le ganas nuevamente a la inflación como invirtiendo ya en un esquema de bonos, que ya esta inversión a largo plazo yo la, la catalogo en mínimo 10 años y ya la de los bonos y toda esa cuestión mínimo entre dos. Y cinco años para que tú tengas ya, ya cuando tienes un musculito financiero apropiado para poder invertir, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a eso, eh, y el tema de las acciones sí es para personas que de pronto lleguen y dicen, me la juego con... con El año pasado hubo una cuestión en pandemia bastante bonita en, en el 2021, ¿no? mucha gente se la jugó con todas las que llaman el portafolio FAANG. ¿Cuál es el portafolio FAANG? Facebook, Amazon, sí Uh -huh. Netflix y uh -huh. eh, Google, ¿correcto? Entonces, se la jugó con ellos. ¿Eso quiere decir lo... que las personas invertían en bonos de esas empresas? En bolsa, en bolsa, ah. en acciones con esas empresas. Ah, okay. uh -huh. Mira que llegaron hasta rendimientos casi del, del 225%. ¿Pero qué ocurrió? Ahora en el 2022, todas van a pérdida. Uh -huh. ¿Ok? Esas acciones que tú compraste en esa época o que te crecieron. Y esto es un ejemplo, eran 100 dólares y se fueron al, al 400%, ahorita tú las tienes en, en 400 y pico de dólares. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya las vas a vender y vas a esa pérdida porque ya está la cotización por el orden de los 200, de los 150 dólares. Por eso es muy importante que siempre te asesores de una persona que esté, a ver, el asesor financiero debe ser de avanzada, debe ser una persona que casi que pueda predecir los cambios que van a tener en mercado. Eso pues lo hace la experiencia, adicionalmente los comportamientos de los mercados y los diferentes gráficos de, las, de los diferentes eh, títulos eh, en acciones o puede ser en el mercado Forex, en, ese sería el tema de las divisas, uh -huh. y en el mercado ya de criptomonedas, pues estaríamos hablando de, de, de, esos, de esos comportamientos que tienen la, cada una de las... De las inversiones que vayamos nosotros a hacer, ¿correcto? Ok, entonces claro, tú dices lo primero, me pareció muy interesante eh, que yo lo primero que tengo que plantearle al asesor es, mira, tengo esto de deuda tengo esto por este, ingresos eh, a largo plazo, sí. ¿qué hago? ¿no es cierto? Y en base a eso adicional de esto el asesor también debería eh, preguntarte esa versión al riesgo que la persona tiene, ¿no? Porque no todos muy se bien. lanzan a, a, a algo más agresivo u otras que son de manera más conservadora. Sí, digamos que hay tres aspectos fundamentales ahí. Y excelente tu, tu, tu observación y pregunta. El primero es dónde vas a invertir tu dinero, ¿ok? ¿En dónde te sientes tú eh, fuerte? Si las compañías cumplen con estos tres requisitos mínimos, el primero es que estén respaldadas por los grandes bancos del planeta, ¿ok? Hay que, hay que mirar eso. Como asesor financiero yo miro eso que tengan y estén inscritos en buenos sitios como la Bolsa de Londres o de Nueva York y se pueda corroborar por internet que, que ellos hacen los pagos a los inversionistas. Eso también es, es un factor muy importante. Además que las empresas son, que sean jurídicamente vinculadas eh, con los diferentes agentes de inversión y reguladas por la FCA en su caso, sí o por la Reserva Federal en los Estados Unidos. Digamos que esos son los más grandes o hay otro tipo de inversiones también en en Singapur, en, en la China, pero cada uno de ellos tienen un ente regulador y cuando, cuando tú vas con ese ente regulador, ya llevas como el 50% de tu inversión asegurada, estás, estás tranquilo. Hay otro segundo aspecto y es el broker o corredor, que sería en mi caso, la persona yo, la persona que, que me conecto con algunas gestoras de fondos, en donde van a ser las personas esa inversión. Entonces, ese debe ser un broker que jurídicamente esté vigente, eh, los brokers por lo general son simplemente intermediarios, por lo tanto ahí la parte, digamos que financiera eh, no afecta tanto, sino es su durabilidad, digamos que el tiempo que ha, eh, ha utilizado en ser un buen broker, en recibir, porque ellos captan los recursos de las personas e inmediatamente los desplazan hacia los grandes fondos, ellos son intermediarios. Entonces ahí la confianza del inversionista y la confianza que uno deposita como agente de ellos es en que esos dineros realmente lleguen a, a, a su curso. Por lo general, eh, son muy pocas las personas eh, que han habido casos en la historia en donde un broker no hace llegar los recursos debidamente a sus, a sus inversores, ¿okay? o a la gente grande, no, eso ahí no, ahí no hay problema. Y el tercer y último aspecto así de verificar al momento de invertir es que lo hagas a través de, de ese conducto regular. ¿okay? O sea, el conducto regular es, yo soy persona natural, tú inviertes en tu país en un broker financiero, él te asesora para comprar en unas acciones, en unas divisas o en unos bonos, ¿correcto? Y acto seguido lo que sí debe hacer es que esos recursos sí te retornen a ti, a tu cuenta bancaria, no que se queden en el broker. Entonces ahí está el éxito de que tú no pierdas en la, en la inversión. Eh, hay otra cosa que si tú te vas directo con los, con los eh, grandes gestores de capital, tienes un inconveniente. Si no lo haces a través de un broker financiero o de un agente especializado, eh, estos brokers te van a, eh, a, a... Estas grandes, grandes gestoras te van a exigir hasta 250 mil dólares mínimo de inversión. Mientras que al hacer la gestión en otros... En, en, en estos brokers, ellos, ellos como que atomizan un poquito el riesgo y te reciben capitales mucho más baratos, mucho más... Eh, digamos que unos capitales más bajos. Y adicionalmente, te ayudan en toda tu gestión ante los fondos porque no vas a creer que la papelería que se necesita es cualquier cosa hay prevención de lavado de activos no cualquier persona puede invertir hay, hay un montón de regulaciones el dinero debe salir de tu cuenta bancaria porque ese es un, esa es una de las premisas tú no puedes tener en efectivo y decirle a tu agente oye aquí tengo ya un millón de dólares inviértemelo no, tienes que bancarizarlo o sea tiene que tener un proceso mm. digámoslo así de SARLAF y es toda la prevención de, de lavado de activos ya, claro. financieros. Claro. Y adicionalmente, pues te va a, a hacer algo muy importante y es que si un fondo de esos te pide para poderte vincular de esos 250 mil, te pide 10 mil para poder entrar, cuando tú lo haces con un agente o con una gestora de fondos, simplemente si tienes los 250 mil, puedes entrar a participar de ella y las comisiones son entre el 1 y 1.5 para poder entrar a hacer ese tipo de negocios. Eh, en las inversiones no se entra así como en un banco que abriste una cuenta y ya ahí está tu capital, no. Hay unos cobros de administración y en donde digamos que hay unos fees importantes para que el, el broker también sea muy competitivo, tenga un nivel de honorarios ¿sí? y pueda ganar unas comisiones acerca del capital invertido. La gran garantía es que te deja ganar realmente. No te va a dejar perder. Y con eso nos quedamos, con esa premisa, ¿no? De que al final deberíamos buscar ese asesor que nos garantice pues, que haya esa ganancia y no esa, eh, esa pérdida, ¿no? Porque iríamos en sí. contra. Bueno, mi querido Ricardo, estamos por terminar. Gracias por eh, todo lo que nos has comentado. Siempre quedan pues, cosas en el tintero, así es, que esperamos es, es nuevamente tenerte acá en el, en el podcast. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en, en la red del Indy, como Hugo Ricardo Mendieta Gómez. Yo estoy asesor de una de las mejores compañías que hay en Latinoamérica y que está muy vinculada con el Acuerdo 578, en donde países como Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia tienen una excesión del 5% cuando se pagan por estos capitales hasta el 40% las declaraciones de renta y evitamos la doble tributación. Eh, esa sería, digamos, que, que mi contacto. Ahí en LinkedIn ustedes pueden agendar una cita de 15 minutos en donde yo les explico realmente según su, su, su capacidad y cómo quieren que manejemos los, los temas. En 15 minutos yo estoy mostrándole cuál sería la, la mejor opción para que pueda invertir aquí en, en eh, offshore dentro de Latinoamérica. ¿Correcto? Bueno, y van a quedar esto en las notas del programa para todas aquellas personas que deseen saber mucho más de este gran mundo. El Ricardo ahí tiene las, los enlaces para que puedan contactar directamente con él. Mi querido Ricardo, mil gracias por tu tiempo. Muy valiosa, muy valiosa la información. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en iTunes. Si están ahí en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo. Compartir también este contenido valioso a sus redes, a sus compañeros, a, a ese profesional, a ese amigo que vaya a necesitar esta valiosa información. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.